Y otro de los temas cambiando completamente el rumbo de la información, lo que también habíamos anunciado a un inicio, los bomberos Antofagasta-La Paz han despedido con altos honores a quien también ha formado parte de los bomberos Antofagasta, me estoy refiriendo a la CAN, la cual ha trabajado en varias oportunidades en diferentes tareas de búsqueda y rescate usted quiere ver cómo ha sido este emotivo homenaje para poder despedirla tomando en cuenta que también era parte de la familia, se lo presentamos a continuación Homenaje póstumo de la dirección departamental de bomberos Antofagasta de la policía boliviana en memoria de la carne de búsqueda y rescate del San Bolivia. Tasha, descansa en paz. Gracias por tus servicios para que otros puedan vivir.